bien BMC Hoy he venido a pedir Siento que voy a perecer Hace más de dos años me corté como un tarado. Sabes que estoy arrepentido y muy avergonzado Quiero ver tu sonrisa y que te olvides del pasado Lo pasado Falta que me haces Me quiere destruir Necesito que vuelvas a estar cerca de mí Y me duele porque he tenido que partir dar la vida porque me vuelvas a querer Volver a ser felices como en el ayer En mi vida siempre así Cómo me hace falta tu cariño Sin ti yo yo no sé lo que es vivir La vida no tiene sentido sin ti Quiero que me vuelvas a amar como al principio Que en las buenas y malas siempre estábamos